Chimbala, líder hoy por hoy del género urbano. Pues por cuestiones de la vida está en Sevilla y se presenta en Discoteca Abril, donde nosotros trabajamos. Así que te invito a que nos acompañes a ver qué nos depara esta noche. Tomía. Ya está haciendo el que dice El corito que dice Salvador Dale hermano, dale hermano, dale hermano, dale hermano, el Salvador. el hermano, el hermano, el hermano, el hermano, el hermano, el hermano, el el hermano, el y para mí fue un honor ponerle mi voz en esta canción que viene ahora. Mi personal, de los míos, tío. Oye. Para mí fue un honor participar en su canción. Yo le dije, mira, esta canción se va a pegar. Y esta canción le dice el corito que dice hace Dale pipo, dale pipo, dale pipo, dale, pipo, dale pipo. We're uh gonna -huh.